Canto. Cristo libera, Cristo libera. Vamos con todo en el nombre poroso de Jesucristo. Vamos a empujar el reino de Dios. ¿De que fue el reino de Dios? La gran comisión no ha cancado. Está activa la gran comisión. Alabado es Jesucristo. Alabado. Hermano, lo invito a seguir para adelante. Este para adelante. El mismo espíritu que estaba en Pablo, que estaba en Elías, que estaba en todo eso, está en usted y en mí, mis hermanos. Así que no hay excusa a poner duro en el nombre poderoso de Jesucristo, mi hermano. Aleluya. Y nos vemos pronto en República Dominicana. Me esperé también muy pronto en entrevistas. Entrevistas tremendas. Que vamos a hacer aquí a todos los países, a todos los coordinadores, directores, a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Aquí, así que también a usted también. Santo. Santo. Santo. Cristo libera Cristo libera autoridad Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo En el nombre poderoso De Jesucristo El Rey de Reyes